serás el astronauta de la semana. Qué vergüenza ser el primero. No tengo nombre de, de enfado. Yo siempre he sido Rubén, o Rubén te lo vas a cargar, o cosas así, el apellido. Me considero me consideran bastante creativo. Me flipa lo que hago, me encanta. He tardado en encontrar mi vocación o mi elemento, como dice Ken Robinson, pero cuando lo he encontrado lo he abrazado con toda mi fuerza. Y aparte de mi trabajo, pues me gusta mucho el, el baloncesto y el tiempo de los amigos, nada extraordinario. Me gusta mucho el baloncesto porque, bueno, por ser alto, ahí va un poco encasillado a ese deporte. Un trozo de carne de metro noventa <risa> y Y me encanta siempre aportar un puntillo de, de humor. Aunque, tengo que decir que no todas las veces la gente lo entiende. Todo es eso, idear, organizar, planificar y un poco dar soporte a, a, a mi equipo que realmente son los que curran y hacen el trabajo. Y luego tener hijos, eso sí que te cambia la vida. De casarte es lo de menos. Tener hijos, eso es... Cada detalle importa, pero que tampoco puedes perderte los detalles. Hay una frase que me encanta que es lo perfecto es lo enemigo de lo hecho. No sé si así o me la he inventado, la verdad. O me la he cuajado. Hola, Bien, he... he hecho una versión. Yo no hago listas de tareas. Eh, ¿no? Hago agenda, digámoslo así. O sea, para esta tarea la voy a hacer tal día y en este tiempo. Pues que no te estreses tanto, porque la mitad de las decisiones que vas a tomar no van a tener eco en el futuro. Y a veces te vas a estresar por situaciones en la vida que te piensas que son súper importantes o cosas que crees que son imprescindibles ¿no? y luego no lo son tanto le voy a dar la vuelta y te voy a decir algo que no me encanta como dice mi hija, no me encanta mucho cordero viejecillo no sé, de verdad que tengo mucha curiosidad por pasar aunque sea media hora un café o una cerveza o lo que sea con cada uno por, para conocerlo me gusta la sensación de que la gente me cuente cosas y e intentar ayudarlo la verdad que eso me encanta que es una de mis pasiones pues bueno, a lo mejor tenerlos ubicados en un mapa y que cuando vayamos de viaje pues Quedamos para tomar una cervecilla, lo que sea, que todo el mundo sale, ¿no? Pero, digo sé que algunos están en alguna zona, pero no los tengo a todos ubicados. O sea, a lo mejor tener un mapita con todos puestos, más que lugares en concreto, es con personas. Es que, al final, los recuerdos que tú haces de un viaje los tienen en función de lo bien que te lo has pasado con, pues, con tu amigo, con tu familia, con tu mujer, con lo que sea. ¿no? Eh, con tu suegra, incluso, que pueda haber, puede darse el caso. Eh, todo lo que se analiza es comportamientos de la gente, intentar buscarle pues, a través de... Sientose psicológico y tal. Una vuelta de tuerca me flipa. Un poco el salirme del tiesto y pelear contra corriente, contra todas las cosas que me han dicho que tenía que hacer en el futuro. Uh -huh. y yo he apostado por otras y ahora estoy en una empresa que me encanta, en un puesto que me encanta, con unos compañeros que me encantan. sea, pues he realizado al, al 100% y súper ilusionado. Y bueno, de eso estoy, estoy muy orgulloso. Estaban, digamos, las tres chicas más populares del colegio eh, y en esto lo voy saludando y andando y me subí una farola entera y me caí de espalda. La vida de Brian tiene un humor muy parecido al que me gusta a mí y, y no sé, me encanta. Ahora estoy viendo The Voice, pero incluso para mí está resultando un poco bizarra. Y luego un libro, El elemento, de Ken Robinson. Lo que escucho mucho son audiolibro creatividad de productividad de organización de marketing de lo que sea viajaría al futuro para ver cómo se solucionarían ciertas cosas y, y que ahora pues, te preocupan un poco más y tal suene pues, muy muy inmanido, el just do it the night eh, me gusta leer mejor la mente de las personas iba a pensar generar dinero infinito pero bueno. ¿cuál es tu labor en Product Hackers? Preguntas a mi jefe, yo qué sé. <risas>